Amigos, bienvenidos de vuelta. La operación de Navidad ya ha comenzado en esta temporada de Fortnite. Un montón de cambios secretos están llegando al mapa. Especialmente este video les encantará a aquellos que están buscando regalos y recompensas gratis en Fortnite. ¡Oh sí! <risa> Estará todo en este video hermanos Así que no se pierdan nada Y quédense hasta el final del video Código Mister de Neox que lo tienen en pantalla Por si quieren apoyar a la Neox Army Y si llegamos a más de 10.000 personas usando el código Santa Claus llegará a la Neox Army Regalaremos 100.000 pavos entre todos ustedes todos a poner el código Mister de y a de ya en la tienda de Fortnite ahora mismo. ¡Vamos a conseguirlo! ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! ¡Al final era cierto! ¡Han llegado los aviones de nuevo en Fortnite por Navidad! ¡Uh! ¡Chicos, bienvenidos de vuelta y atentos a la pregunta del día que debéis responderla todos en los comentarios. ¡Pregunta del día! ¿Quieren que los aviones se queden para siempre en Fortnite o que se vayan después de navidades? Oh, ¡Oh! ¡Los he echado mucho de menos realmente! Atentos, porque hoy estaremos hablando sobre... ¡Los regalos gratis! Las recompensas que obtendremos y además, ¿cómo conseguirlo? ¿Qué? ¿Sin gasolina? ¿What? No sabía eso... Pues un nuevo personaje secreto en Fortnite ya ha aparecido Y además, con la llegada de la operación de Navidad en Fortnite Está llegando un nuevo portal secreto en Punto Cero Tal y como predijimos en el anterior video Han cambiado algo en la conducción de los vehículos, ¿no? Lo noto mucho más... ¡Si ¡Sí, muero! qué? ¿Eh? La fiesta ha comenzado sin mí, ¿no? Ja, ya veo Así que la primera de las novedades Se trata De este personajito de aquí Snowmando O más bien llamado Criomando en español Ja, ja. Así que justo antes de que las navidades llegasen a Fortnite Supimos que un nuevo personaje secreto estaba siendo filtrado Y que estaría llegando como jefe en Fortnite para esta temporada Estaba en los archivos del juego Una persona creada con nieve Así que parece que este jefe estará moviéndose por todo el mapa en diferentes lugares de la isla No siempre lo encontraremos en el mismo lugar Así que habrá que buscarlo. Además, según dicen, cada vez que hablamos con él, nos dirá algo diferente. Es decir, no debería repetirnos lo mismo de siempre. Confirmamos que se trata de uno de los personajes misteriosos que debía llegar a Fortnite. Entonces, ahora, ya no son 40 los bots por el mapa. <risa> ¡Son 41! Así que ahora... Nos toca movernos al segundo de los lugares secretos y misteriosos de esta operación de Navidad. Pues sí, hay otro tema del cual deben estar enterados. Un nuevo misterio que envuelve a las Navidades de Fortnite. Parece que tiene algo que ver con Punto Cero y además algo que ver con un nuevo portal. En estos últimos días hemos estado reportando que encontramos un portal de The Walking Dead Llegar en Fortnite Con la llegada del portal misterioso de los zombies de The Walking Dead Sabíamos que prácticamente seguro se abrirían más portales dimensionales A diferentes lugares misteriosos que ni siquiera sabemos que existen fuera de la isla Y parece que otro nuevo portal Está empezando a abrirse poco a poco ¡Oh! y las navidades han sido el culpable. Fijándonos bien, podremos ver que una nueva ola de energía del orbe de punto cero está empezando a moverse a otro lugar. Otra onda de energía se está alejando de punto cero y en cuanto llegue al suelo se abrirá el segundo portal. La dirección que nos indica el nuevo portal nos da a entender que se abrirá en la parte nevada del mapa... ...es decir, la parte más navideña de todo el mapa de Fortnite. Y aquí fue cuando los filtradores han asegurado que sí, que se trata del nuevo portal que veremos llegar en los próximos días al juego. Los filtradores creen que uno de estos portales podría ser un portal ambientado de nuevo en Marvel... Como tuvimos en la temporada pasada todo el pase de batalla de Marvel ¿Será que los zombies atravesarán el portal que ya tenemos en el juego? ¿O los superhéroes de Marvel llegarán de nuevo a la isla con un nuevo portal? Pero lógicamente con la llegada de la navidad y la operación de navidad en Fortnite Nos hace pensar que el primero de los portales que se dirige a la nieve del mapa Podría ser un portal navideño a ver, dejarme ver por dónde se mueve este portal. Y es que yo creo que... Efectivamente va a aparecer en las montañas. Si damos por hecho que la energía de punto cero estará en la misma distancia exactamente que el otro portal, podríamos llegar a la conclusión de que el nuevo portal podría abrirse exactamente en cualquier lugar alrededor de aquí, justo aquí. Así que algunos otros filtradores nos han mostrado que sí, efectivamente, puede tratarse de un portal nuevo navideño el cual a lo mejor también será necesario para alguna misión de navidad o algo similar. Pero antes de irnos hoy, debemos mencionar algo que os estará encantando, los nuevos regalos legendarios que han sido encontrados en el juego. Regalos que encontraremos por el mapa de Fortnite Lo que nos darán diferentes cosas Que nos serán útiles en las partidas Así que debemos encontrar uno para mostrarlo a todo el mundo Pero... Con el mapa ya empezando a cubrirse de nieve completamente Y con la llegada de las nuevas recompensas Y regalos por Navidad Son los mejores regalitis navideñis eh, Regalitis navideñis eh, producción, cortarme eso, por favor. Hemos intentado encontrarlos, pero no hemos tenido suerte. Seguro que la Neox Army tiene mucha más suerte. Así que os invito a enviarnos vuestras fotos de los regalos que encontréis. Amigos, espero que se hayan divertido muchísimo hoy. Nos vemos en el siguiente video, cracks.